Buenos días, eh, con esta conferencia estamos explorando la naturaleza del miedo que nos impide de actuar en beneficio a la sociedad o en general en la vida y la naturaleza de valor y o coraje y eh, como punto de inicio o punto de partida para esta conversación, esta conferencia quiero tomar un dicho, un máximo eh, que eh, se ha visto, que he visto en unos letreros durante las manifestaciones eh, recientes. Y este letrero dice, nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo. Y está la idea de que el miedo se nos va cuando hemos perdido todo. Eh, es una idea que tiene una, uh, una sabiduría importante, pero también que fácilmente se mal interpreta o mal aplica. Y la, el estado a lo cual uno llega al haber perdido todo, cuando te quitan todo, que se te va el miedo, eh, esto puede ser eh, un estado de desesperación o puede ser un estado de determinación valiente. Y en esta plática quiero eh, explorar la manera en que podemos nosotros, sin que nos quiten todo, eh, llegar a un punto de, de Tener una determinación valiente, sin caer en desesperación. Y la idea de eh, una persona totalmente libre de miedo eh, es algo muy central al budismo. Y uno de la, una de las maneras de describir al Buda es que es un ser sin miedo. Es totalmente libre de miedo. Y lo eh, la, el estado a lo cual él llega al haber se haber iluminado, es un estado libre de miedo porque no tiene nada que perder porque ya ha soltado todo. Y esto es una entrega voluntaria de sus intereses. Y es un estado de no, ya no tener cosas que... A, a aferrar, ya no estás agarrando a nada para ti, esto es el resultado de largos procesos de trabajo espiritual eh, que tienen por resultado que ya no temes nada, no, no te puede pasar nada que no sabes manejar, no hay nada que otra persona te puede quitar de valor. Y esto es un poquito distinto al estado a lo cual obviamente uno llega al haber estado tan maltratado que ya te quitaron tanto que, que te quitaron el miedo. Eh, y la idea es cómo podemos llegar a tener este valor, esta determinación, eh, sin haber estado lastimado por, de la manera que eh, se está expresando este letrero. Y también cuáles son eh, los peligros de estar actuando en beneficio a la sociedad desde este lugar dentro de ti de desesperación. Y como punto de inicio para explorar un poquito de lo que es el miedo. y eh, su rol eh, en el cultivo en general de la compasión, el valor es eh, un apoyo necesario a la compasión. Y una vez ha dicho que es la semilla de la compasión. El valor en lo cual eh, estás dispuesto a actuar, a ponerte incluso a riesgo en beneficio a los demás. Y si miramos eh, los momentos eh, extremos en la vida donde un miedo que no nos parece natural, se nos va. Eh, podemos ver momentos eh, como eh, cuando un niño, una niña, se está ahogando en el mar y las personas se tiran al mar tratando de salvar, de rescatar a la niña. Y es algo que... Uh, Qué pasa, que es dentro de uh, la capacidad de, de un ser humano que muchas personas, uh, últimamente una amiga mía ha perdido su hijo en, esta, en estas condiciones. Era un joven uh, de 18, 17 años, algo así, sin uh, como un joven normal peleando con no todas las cosas que los jóvenes pelean. Eh, pero en este momento, cuando enfrentó la situación, eh, la disponibilidad de no estar pensando en su bienestar, sino darle todo. ¿no? Incluso exponerse a los peligros de, de un eh, oleaje fuerte, tratando de salvar a la niña. Y la, como la naturaleza o las, eh, las enseñanzas que tenemos de un acercamiento más individualista es que esto es contra nuestra naturaleza, que es anatural o anormal hacer algo que nos pone en riesgo simplemente para salvar a otro, especialmente si es un persona des, una persona desconocida. Pero esto es dentro de la capacidad humana. Eh, es un caso extremo, pero tenemos otras versiones de lo mismo eh, donde cuando tenemos una meta tan importante y tan urgente que tanto, eh, tanto nos motiva que ya no estamos pensando en las metas que para nosotros son relativamente eh, más pequeñas entonces el miedo se nos va y esto es una indicación, esto nos ayuda en, en tener algo del sabor de lo que es miedo. Miedo es cuando tenemos algo que no queremos perder, que no queremos poner a riesgo y que no vemos otra meta más importante que nos haría realmente soltar esto. Y mientras estamos agarrando eh, algo para nosotros, una, no, nuestra seguridad personal, nuestros bienes, entonces eh, el miedo eh, no se nos va a poder ir. Porque el miedo está conectado con esta sensación de estar protegiendo algo o agarrando algo. Y es por lo tanto que sí se puede decir que cuando se te quitan todo, quizás también se te quitan el miedo. si sí es que no estás mentalmente agarrando a lo que, lo que te quitaron. Si sí estás tratando, no todavía estás tratando de rescatar lo que tenías. Y esta, esta orientación... Eh, expresada en el letrero, que nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo, eh, tiene una desventaja en, en este planteamiento y tiene una desventaja en largo, a largo plazo, porque si en este momento tú tienes la impresión que te quitó tanto, que te quitaron el miedo, pero luego vuelves a tener algo que no te quitaron, o sea, ya no te sientes tan no, robada de, de metas, de bienes, de, de intereses y vas agarrando otras cosas que te importan, otra vez te regresa el miedo, el miedo de no perder esta otra cosa. Y es por esto que esta manera de llegar a estar sin miedo no, no sirve a largo plazo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay una situación fuerte que está tocando el pueblo o tu comunidad o tu generación y tú sientes que nos han quitado tanto. Pero luego no se te está, tú tienes una oportunidad de un buen trabajo o tienes aquí una pareja o tienes una oportunidad de, ¿no? de tener algún, perseguir una meta de educación o de, ¿no? de ganar dinero. Entonces ya tienes otra cosa que ya quieres proteger y ya pierdes el interés en perseguir esta meta. Y esto en grandes movimientos sociales, esto es una cosa que, que, que pasa fácilmente, que en un momento sientes que no, la, la, la, la, los participantes pueden sentir que eh, ya no hay nada que yo quiero más pero después van, no es necesariamente mediante corrupción aunque corrupción puede ser una manera de otra vez darle a las personas algo que no quieren perder y por lo tanto ya no quieren tener esos enfrentamientos o no quieren no, como ponerse en esta dinámica para poder proteger esta otra cosa que, que quieren proteger. Eh, y esto es lo que hace que la sensación de ya no tener todo, de, de ya haber perdido todo, si sigues queriendo tener, entonces eventualmente muchas personas ya empiezan a tener algo que ya no quieren poner a riesgo. Y con frecuencia es por esto que los, eh, los grandes movimientos eh, sociales, los, las grandes eh, acciones sociales, con frecuencia suceden con jóvenes que no, han, no tienen una hipoteca, no tienen casa a perder, no tienen hijos, no tienen familia y no tienen eh, su licenciatura todavía o no tienen su carrera que ya prefieren mantenerse aquí protegiendo esto y no, no se sienten que yo no tengo nada que perder, yo me, me pongo en esto. Y es, eh, es una situación condicional que permite que las personas eh, se involucran en, en activismo o en acciones sociales. Eh, en el planteamiento budista la acción social es, no es responsabilidad solo de los jóvenes o los que no tienen todavía nada que perder, sino que la acción social es algo que estamos haciendo todo el tiempo. Ir a trabajo es acción social en el sentido de que estás contribuyendo a la sociedad. Si escoges dedicar tu tiempo a este trabajo, estás contribuyendo a la dinámica de tener este tipo de trabajo como parte de la sociedad. Y tus intercambios, si son, eh, si son eh, bondadosos, generosos, eh, amorosos hacia otros, o si son iracundos, eh, faltando respeto, menospreciando hacia otros, esto es una acción social porque estás ya contribuyendo a dinámicas, a distintas dinámicas, muy distintas dinámicas en la sociedad. También quedarte en casa cuando algo está sucediendo en la calle también es una acción social. Estás expresando eh, por tu acción o no es falta de acción, porque sentarte callada en tu, en tu departamento también es una acción. Es una decisión que tomaste, es una conducta. Todo lo que estamos haciendo, dado el contexto de ser seres sociales, forma parte de nuestra acción social y parte del trabajo en, en este en esta serie de conferencias es de concientizarnos de lo que estamos haciendo en cuanto a acción social y empezar a hacerlo de manera eh, compasiva, sabia y sustentable. Y la, eh, la orientación que queremos tener cuando estamos actuando en beneficio a la sociedad en un contexto budista es reconociendo que todo que hacemos forma parte de eh, nuestras aportaciones a la sociedad, que estamos continuamente involucrados en esto, y de empezar a usar estos intercambios para aportar algo positivo. Y a la misma vez, a largo plazo, en cuanto al cultivo del valor eh, y de determinación, la, el contexto budista, budista eh, nos ofrece un porqué y un cómo. El eh, cómo, empezamos con el cómo. El cómo es de ver tus metas personales. Si tus metas, siendo muy sincera y honesta, si tus metas personales son egocéntricas e individualistas, Actuar más allá de esto va a implicar mucho miedo porque pones a riesgo lo que realmente quieres. Pero si tomamos el ejemplo de una persona que se tira al mar tratando de rescatar a otro, aunque sea un, un ejemplo muy extremo, la, la estructura que posibilita este tipo de valor es que tienes una meta tan importante para ti, tan valiosa, tan grande que tus intereses pequeños ya no estás agarrando. Y no es que te quitaron estos, sino que tú eh, voluntariamente sueltas tus intereses personales porque lo que realmente te importa, te motiva, te anima, te entusiasma son estas metas más grandes. Y el Buda llega a ser un ser totalmente libre de miedo porque lo que a él le motiva, interesa, entusiasma, activa es el bienestar y lo que puede aportar para los demás. Y esta sensación, pero si me dicen, si hablan de mí, si dicen que yo soy tal y tal, si me van a ver mal, si me van a golpear, cualquier meta personal, él ha soltado por todo. Y esto obviamente es el fin de, de, de un largo camino de transformación, de llegar al punto de ser totalmente altruista. Sin embargo, eh, hasta la medida que podemos, eh, el altruismo es un factor que hace que el valor despierta en nosotros, y un acto de de ponerse a riesgo en el mar con oleaje fuerte para rescatar una niña esto es el valor nacido del altruismo y cuando, eh, cuando estamos hablando de acción social eh, un, eh, un ejemplo eh, quizás fuerte eh, pero que sí podemos tomar son eh, es como lo mencioné eh, anteriormente eh, durante la Segunda Guerra Mundial eh, donde se sabe que atrocidades se están llevando a cabo y que se calla o que se, se queda en casa tratando de proteger su familia eh, mientras alrededor eh, de de tu comunidad o dentro de tu comunidad hay cosas sucediendo que, que sabes que son totalmente fuera de toda humanidad que son atrocidades y la pregunta es era porque no la gente este no, malvada es porque la gente este no ignorante, o es porque la gente tiene miedo, y lo más probable es que es, esto es eh, el gran gran daño que el miedo nos hace, un miedo de, eh, de temer confrontación, de temer, temer ponerse a riesgo, y en la gran mayoría de las acciones sociales eh, no estamos en este extremo. Nosotros uh, no, no, es, no nos estamos tirando al mar. No de eso se trata en la gran gran mayoría de las acciones sociales. Quizás más peligro tenemos en, en nuestra acción social es de lastimar nuestra propia etiqueta actuando de manera más violenta hacia otros, que queríamos. En la, en la mayoría de, la, de las acciones sociales, si salimos en la calle a, a ayudar a deambulantes sin casa, eh, no, es, no nos estamos poniendo en gran riesgo. Si estamos dentro de miles de personas en una manifestación, la, el riesgo no es tan obvio, aunque en ciertos casos obviamente sí hay en ciertas condiciones eh, y momentos históricos sociales, eh, sí incluso en grandes manifestaciones hay violencia eh, pero en la mayoría de, la, de las acciones sociales no se trata de este tipo de, de riesgo alto hacia nuestra persona física que se, se veía eh, se ve en, en el caso de rescatar a alguien del mar que es acción social también. Y cuando, eh, cuando estamos trabajando este asunto de valor, eh, lo más común en, en nuestras vidas es eh, lo, lo, los miedos que nos impiden, que nos limitan, son miedos eh, de reputación en donde no no queremos que los demás nos ven muy extremistas o que se ríen de tu preocuparte tanto por no, los no sé, los perros en la calle o se burlan que tú estás tan no enfocada en no, los niños, huérfanos, o lo que sea. ¿no? Este tipo de, de cosas de reputación entra También eh, el miedo que si eh, nos responsabilizamos por el bienestar de otro no vamos a poder cumplir. Esto es otra forma de miedo que entra y impide la acción social. Que eh, que nuestra capacidad no va a alcanzar para poder hacerlo. Y este, esta forma de miedo um, es algo que el budismo um, trabaja bastante para, uh, para conformar con su proyecto amplio. Y por lo tanto, esto es un aspecto que quiero uh, explorar un poquito uh, ahora en esta conferencia. El por qué y el eh, dónde el Buda se, se eh, manifiesta como un ser totalmente sin miedo es porque la magnitud eh, del sufrimiento de los demás eh, es, ocupa eh, su atención de tal manera que sus pequeños, pequeñas incomodidades y, y dificultades ni cuenta, Porque la magnitud de poder aportar a, una, a un mejor mundo, a una sociedad saludable, la magnitud del sufrimiento de las personas perjudicadas y lastimadas por las dinámicas negativas sociales es tal que totalmente ¿no? en proporción su bienestar o su ¿no? situación física es ni cuenta. Y aquí estamos cambiando la perspectiva y es una, un cambio de perspectiva que nos podemos entrenar a hacer. De dejar cuando, ah, pero estoy cansada, o eh, no me da la gana, o no, que estoy un poquito complicada esta semana, de cambiar la perspectiva, ok, puede ser que es cierto que estoy cansada, que estoy medio complicada esta semana, bla, bla, bla, ok, pero mira qué está pasando en el mundo, mira la magnitud de todo, toda esta situación. Ya no quiero no quiero estar cansado, no quiero no estar complicada, quiero actuar, quiero hacer algo. Y la, como la energía para actuar, el anhelo de actuar, surge desde este lugar pensando en los demás, pensando en eh, un contexto mucho más grande que nuestras pequeñas. Oh, comodidades y cuando en, en el proyecto grande del budismo parte de lo que nos posibilita esta transformación para llegar al punto de ser alguien que realmente que le interesa es lo que puede aportar al mundo lo que realmente es lo que le da energía y le hace todo vívido y, y vibrante y, y interesante es que hay oportunidades y las voy a aprovechar y las voy a mirar y las voy a encontrar y si no las encuentro voy a seguir buscando porque en algún momento las tengo que encontrar esto esta orientación lo que hace que todo esto sea tan viva es precisamente el trabajo en la, en la compasión, el cultivo de una compasión auténtica. Y tenemos una abundancia enorme de métodos para el cultivo de la compasión. Eh, es, eh, es, es una tarea para otra serie de conferencias, eh, pero la... Eh, la manera en la que lo podemos aprovechar en este contexto es de, de hacer un pequeño cambio y es una tarea para la semana para ir entrenándonos a hacer este cambio, que cuando sentimos eh, ansiosos, sentimos tímidos, sentimos algún miedo, sentimos alguna preocupación, Sentimos esta, esta, esta situación mental en que nuestros intereses ocupa todo el espacio mental. Cuando nos encontramos diciendo yo, yo, yo, de tomar un respiro y pensar, pensar en personas específicas que sabes que sufren y de esto ya. Por primero, haces mucho más grande tu pensamiento, tu mente, este yo y las preocupaciones egoístas no ocupan todo tu interés, sino que hay meta, una meta mucho más grande, el bienestar de ellos y de todos los demás, ellos parecidos, todos los estudiantes en esta y futuras generaciones. ¿no? Todos los que estamos viviendo juntos en este mundo, todas... No, las, las, las que participan en esta categoría de ser que está especialmente despertando tu compasión. Pueden ser animales, pueden ser mujeres, pueden ser niños, pueden ser viejos, pueden ser hombres, pueden ser quienes son. Y piensas en ellos y todos como ellos piensan en lo urgente es que salgan de esta situación y así haces más grande tu pensamiento, así que la tarea en particular es cuando te encuentras pensando y ocupándote mucho de ti misma, piensas en cualquier categoría de personas para ti son realmente conmovedores o cuyos eh, sufrimientos si te toca te muevan, reconoces que esto sí es pesado, es difícil. ¿Mm? Y esto es simplemente el, el primer paso en quitarte el miedo, tú personalmente. Porque lo que, eh, lo que nos hace agarrar al mío y proteger es esta sensación de necesitar para uno mismo. Y es por esto que la, la idea básica de que se te va el miedo cuando te quitan todo, es algo que podemos reproducir voluntariamente eh, y saludablemente nosotros mismos soltando nuestros aferramientos a nuestras cosas y de agrandar nuestras metas. Y para mí más importante es el bienestar de este grupo de personas que yo voy a estar medio complicada esta semana o no. ¿Mm? Y cuando la, la grandeza de esta meta realmente se abre frente a nosotros, estamos viviendo continuamente con horizontes muy amplios, con panorama amplia con aire. Mientras cuando es nuestra preocupación y nuestro bienestar, e incluso nuestra idea de cómo las cosas deben de ser, esto hace que nuestra mente está muy encerrada en sus perspectivas, en sus cosas. Mientras si cambiamos de perspectiva y vemos desde el punto de vista de muchas otras personas, es muy amplio. Y en cuanto al cultivo de una determinación valiente, esto, si ya tenemos esta reorientación de realmente empatizar con la situación de otros, interesarnos en el bienestar de otros, reconocer su sufrimiento, querer su felicidad, cuando esta es la panorama que hemos abierto en nuestro alrededor, entonces nuestra orientación, nuestro rol en la vida se hace muy claro. Que en esta vida yo tengo que ser quien aporta algo positivo aquí. Aquí otra vez eh, tenemos en el budismo eh, el ejemplo o el modelo eh, del Buda y también eh, de los, eh, los que llamamos los bodhisattvas, que como mencioné hace algunas sesiones, eh, bodhisattva es un, una persona que internamente se ha comprometido en dedicar eh, su vida, dedicar sus esfuerzos, dedicar su ser hacia el bienestar de los demás, que implica que va a necesitar cultivar ciertas cualidades, va a necesitar cultivar su compasión más amplio, va a necesitar cultivar su sabiduría, va a necesitar paciencia porque es trabajo de largo plazo. Va a necesitar ecuanimidad para los tiempos difíciles y va a necesitar una ecuanimidad en que no rechaza a algunos y se apega a otros, sino que es capaz de realmente cuidar a todos. A largo plazo, todas esas cualidades son cualidades que una persona comprometida con una vida altruista necesita cultivar. Y entre las cualidades que necesita es valor, el valor de actuar. Y el valor de actuar se, se nace de tener nuestra, nuestra motivación y nuestras aspiraciones para los demás tan intensas y tan firmes que totalmente eh, superan y, y hacen pequeños o, o eh, invisibles los intereses egocéntricos que tenemos. Y estos seres, los bodhisattvas comprometidos con el cultivo de sus cualidades para poder aportar en todas condiciones, en todas situaciones, para todas las personas, en todo momento, algo positivo. Eh, los que van en esto, no necesariamente han llegado, pero esto es su compromiso, quieren esto. Estas personas nobles en el camino budista en sánscrito se llaman bodhisattva. Y una de las traducciones de bodhisattva en tibetano es una palabra pavo, pavo, que quiere decir héroe o heroína. ¿Mm? Y la. Um, la manifestación o la persona, el, la figura eh, que ejemplifica esta actitud de actuar eh, de manera sabia, compasiva, amorosa para los demás. Eh, curiosamente, o quizás no tan curiosamente, eh, es una, eh, una bodhisattva femenina eh, que se llama Tara. Tara. Es un eh, ser iluminado, despierto, eh, que se ha dedicado a las actividades iluminadas. Las actividades rápidas y eficaces y, y sabias en beneficio a los demás. Y en cierto sentido podemos decir que Tara es la activista perfecta activista en un sentido amplio, ¿no? no solo yendo a las manifestaciones o trabajando en activismo activismo, sino que to, cuyas todas acciones, cuya cada acción eh, está motivada para beneficiar a los demás, que es la esencia de, de mejor esencia del activismo en general y de cualquier acción social. Y es, eh, es interesante que en el budismo se identifica que esta cualidad de actuar amorosamente y compasivamente es eh, algo asociado con eh, mujer, con las mujeres. Y aunque he usado el ejemplo eh, de un joven rescatando a una niña en el mar, eh, en muchos casos y en muchas especies animales también los mejores ejemplos de los que actúan con gran valor para proteger a sus seres queridos son las mamás protegiendo a sus bebés. Y esto se ve en, distinto, distintas, en distintos reinos animales que las madres no te pongas entre una madre y su hijo ¿no? porque es ¿no? surge un valor que, ¿no? que les va a proteger definitivamente a costo de su propia vida y reconociendo esto eh, el símbolo o la figura representativa de la acción eh, sabia y compasiva en beneficio a los demás es esta esta, esta bodhisattva, este ser iluminado, eh, Tara. Y para esta plática tengo una, tenemos una imagen aquí eh, de Tara para inspirarnos. Y Tara es una inspiración eh, para nosotros, nosotras y nosotros en el camino budista eh, que queremos eh, también eh, nutrirnos. Eh, y nutrir dentro de nosotros las capacidades eh, que eh, propicias para ser eh, quienes actúan para el beneficio de la sociedad y la una, un factor eh, que necesitamos eh, tomar en cuenta, eh, a largo plazo con cualquier eh, compromiso en cumplir nuestras responsabilidad, responsabilidades sociales actuando en beneficio a la sociedad eh, es que eh, es un trabajo de muy largo plazo que eh, la, la meta de eliminar pobreza la meta de eliminar competencia o corrupción o hambre eh, son metas muy largo plazo la meta de crear igualdad eh, de género es una meta de, de largo alcance y por lo tanto necesitamos un valor eh, nutrido de algo sustentable. Necesitamos un valor que no está sacando su energía por ira, que nos da arranques y después ya nos nos cansan, nos desgastan. Eh, necesitamos un valor eh, conjunto con determinación eh, positiva. Y un planteamiento... Um, budista que tenemos de, uh, de personas y uh, ejemplos como Tara, es de cultivar una actitud que no me importa cuánto tiempo toma, no me importa, incluso no me importa si, si alguien me tendría que en esta vida no lo vas a lograr, no me importa. Sigo porque sé que cada paso que tomo en esta dirección, cada movimiento, cada empujecito, cada, cada acto pequeño que va en esta dirección es acto que va en la dirección correcta. Y quiero que todo que haga contribuya a las fuerzas positivas en esta dirección. Y la, esta orientación de que eh, aun si no llegue a la meta final, quiero estar en este viaje, es algo que nutrimos enfocándonos en lo importante que es esta meta, eh, no solo para nosotros, sino para muchos otros. Y entendemos que aun si yo no logre, eh, puede ser que otra persona después aprovecha el ímpetu que yo in inicié y de tener este panorama que se necesitan muchas personas aportando ¿no? Su, sus contribuciones los que pueden ¿no? como un océano está compuesto de billones ¿no? de o muchas billones de gotas pero si nadie pone una gota, nunca vamos a llegar a tener un océano. Incluso con esta perspectiva, que aun si lo que yo hago es nada más una gota, yo voy a estar dando mis gotas. ¿no? Y hay otras, yo sé que hay otras que están dando sus gotas. Y si otras me ven, entonces... no Y hay un cuento de un... Eh, una persona eh, que va eh, en el mar, es un cuento, que en la, hay una, eh, una un oleaje, o que vienen, y hay muchos, eh, muchos peces de algún tipo en la mañana que queden, como que la, la ola les mete a la arena y después el agua se va. Y en un en, en un momento eh, quedan aquí ¿no? falleciendo porque no tienen agua. Y un señor, y hay muchos y muchos. Y a la misma vez hay eh, pájaros que vienen y los comen muchos ¿no? porque hay muchos y son muy fáciles a, a agarrar y un señor quiere rescatar a los, pe a los peces y va y hay muchos pájaros y él va y rescata un pez y lo pone en el mar y en el tiempo que lo hace cinco peces quedan eh, comidos por los pájaros y otra persona viene y como pre le pregunta como ¿qué usted está haciendo? nunca vas a poder rescatar todos esos peces mira ¿No? y el señor dice es cierto pero puedo rescatar a estos peces que rescato ¿No? y quizás no es eh, no, no está acabando todo el sufrimiento en el mundo. No está cambiando la dinámica, ¿no? sino sus acciones cuentan para estos peces. Y nutriéndonos de la compasión. Si vemos que logramos terminar el sufrimiento aún unos minutos de una sola persona, esto es valioso. Esto vale la pena. Y aun si no logramos acabar con todo, todas las muertes de todos los peces en la playa, si no logramos acabar con toda la injusticia, aun si no logramos acabar con todos la, no, los maltratos que hay, si logramos proteger a algunas personas, pregunta a esas personas si nuestra acción carecía de sentido. Y nos van a decir que no. Y esta actitud de, de un lado somos enormemente ambiciosos porque decimos que no vamos a parar. No, no sabemos que nos va a venir primero la muerte o, no, te, a, o la felicidad de los demás. Pero vamos a seguir lo más que podemos en la dirección de aportar positivo a la sociedad y contribuir a la felicidad de este sentido es una perspectiva increíblemente ambiciosa queremos acabar con todo el sufrimiento, parar todo el dolor que hay en el mundo es, ¿no? es salvajemente ambicioso y de otro lado cultivamos una satisfacción con la, las contribuciones más pequeñas que hacemos a esta meta y es manera de mantener nuestra determinación y nutrirnos aún sin haber llegado al punto final. Y esta determinación también eh, aporta o conlleva una actitud de que aun si esté rodeada de miles de personas actuando de manera negativa, es aún más importante que esté yo entre ellos aportando algo positivo. Que esto es algo muy noble. Es digno de la vida de un ser humano. De mantenerse fiel. De, de cuidar su integridad y sus compromisos personales. De ser, aún sea, la única persona. Pero no somos los únicos. ¿eh? Aun si tendríamos que ser la única, vamos a ser la única. Y a la misma vez reconocer que hay muchos que están haciendo lo mismo, tratando de aportar algo positivo. Y en las siguientes sesiones eh, vamos a explorar eh, eh, un desafío, un reto muy importante para que los pasos pequeños que tomamos sean positivos aún sin haber llegado a este proyecto tan ambicioso hasta su final y esto es de poder luchar sin ira y esto es el tema para, para la siguiente sesión y para eh, para sellar nuestro nuestra orientación de querer eh, poder actuar de manera eh, valiente, con determinación, eh, de nosotros voluntariamente y conscientemente cultivar un compromiso con esta meta mucho más grande que solo nuestro beneficio. Y de animarnos y nutrirnos de la visión amplia de lo que podría ser al final una sociedad de armonía, una sociedad de compasión, una sociedad de respeto mutuo y de oportunidades iguales para todos. Y nutriéndonos de esta visión amplia y haciendo conformes con esta visión toda nuestra conducta, eh, ya hemos creado una plataforma eh, para... Estar cargando nuestra responsabilidad social eh, de manera no solo causosa, eh, sino muy comprometida y definitivamente valiente. Gracias.